Bienvenidos a un nuevo capítulo de datos, algoritmos y otros cuentos. En varios capítulos hemos hablado del uso de etiquetas para entrenar algoritmos. Por ejemplo, si queremos clasificar y predecir objetos o si queremos clasificar películas por género. A estos algoritmos podemos incluirlos en el grupo que se llama Aprendizaje Supervisado porque nosotros le estamos dando o indicando cuáles son las variables de salida que pueden tener estos datos que utilizamos y los que intentamos predecir a través de las etiquetas. Sin embargo, lo contrario sería un aprendizaje no supervisado, en donde no tenemos indicación para entrenar estos datos, sino que utilizaremos parámetros para determinar la clase o la probabilidad de cada punto. ¿Y para qué sirve un aprendizaje no supervisado, Manu? Este tipo de algoritmos se usa para diferentes métodos estadísticos para agrupar, segregar información. ¿Sí? Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para buscar potenciales clientes de una empresa o detectar aquellos que no encajan en el perfil buscado para una campaña o clasificar perfiles según diferentes parámetros. Siempre hay que tener en cuenta, igualmente, que este tipo de algoritmos demanda más tiempo de entrenamiento, ya que es la máquina la que buscará dilucidar entre los datos que hemos entregado. De datos, algoritmos otros cuentos es el canal donde hablaremos sobre inteligencia artificial, tecnología y sociedad. Trataremos los casos más recientes y los usos más curiosos de estas tecnologías. Si te interesa conocer un poco más sobre estos temas, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario sobre lo que te gustaría que hablemos en los próximos capítulos. Los métodos varían según el tipo de datos que tenemos y también según nuestros objetivos. Algunos de ellos pueden ser Support Vector Machines, Clustering o Neural Networks. Sí, las redes neuronales también pueden ser no supervisadas. Es más, también podemos clasificar imágenes sin supervisión. El resultado sería que podemos encontrar patrones más allá de clasificar los objetos. Por ejemplo, podemos buscar imágenes similares o que tengan la misma paleta de colores o el mismo nivel de brillo. También nos permite generar nuevas imágenes a partir de imágenes ya vistas. Seguramente habrán visto algún proyecto en el que se crean nuevas obras de arte que simulan ser de algún artista reconocido. Sin embargo, los resultados pueden decepcionarnos, ya que el grado de incerteza puede ser grande y que en muchos casos puede ser un poco confiable, muy poco confiable. Pero siempre que lo usemos para un propósito específico puede ser muy útil. Volviendo a los métodos tradicionales, vamos a hablar de algunos casos específicos para que puedan entenderlos mejor. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos que podamos posicionar sobre un plano, Podemos agruparlos según nuestros parámetros. Por ejemplo, podemos utilizar caminos o un conjunto de Gaussianas según la forma en que los datos eh, se distribuyen. En este tipo de algoritmos funcionan iniciándose con un centro y un diámetro específico, e iterando muchas veces para encontrar los límites de estos grupos. De esta forma, estos grupos también se pueden superponer entre sí. Sin embargo, si nos encontramos con datos muy mezclados, los métodos de clustering Serán menos precisos. Por lo tanto, podemos utilizar métodos de clasificación donde el plano se divide, ¿sí? se dividen los datos. Por ejemplo, en Support Virtual Machines, este busca buscar aquellos vectores, estos puntos que separan unos grupos de otros. ¿sí? De esta manera, las separaciones pueden superponerse o agregarse para encontrar varias clases. Otro tipo de clasificación es el Decision Tree o árbol de decisión. En este caso se utiliza el método de Bayes para determinar la probabilidad de que un vector u otro se encuentre en una clase u otra clase. De esta manera se determinan los límites de las clases. Como verán, todos estos algoritmos son iterativos, buscando el valor más óptimo para dividir los datos entre un grupo u otro. Además, hoy en día existen métodos que permiten combinar estos algoritmos utilizando sistemas de agregación, votación o ponderación, mejorando mucho la eficiencia. Sin embargo, muchas veces nos encontramos que un algoritmo sencillo es también muy eficiente y a veces mucho más que otros más complejos. Otro de los beneficios de estos algoritmos es poder reducir las dimensiones. Es decir, que cuando tenemos muchos parámetros para clasificar, podemos reducirlos a solo dos o tres que nos permitan ejecutar esta clasificación. Pongamos pues un ejemplo, si queremos buscar clientes para una empresa de telefonía, queremos conocer a aquellos clientes que consumen más, pero también que tienen una necesidad específica como por ejemplo, mirar series o películas en Netflix. Asumimos que tal vez si tienen hijos, estos querrán contratar varias líneas con muchos datos para ver esta serie. Por lo tanto, podríamos utilizar parámetros como sus ingresos o la cantidad de hijos, pero además agregar los megas consumidos cada mes o la cantidad de líneas móviles. Sí, muchas veces todos estos criterios son válidos y deberíamos considerarlos para una clasificación más precisa si nuestro equipo de ventas tiene mayor éxito en la venta de estos productos. Por lo general, está a la mano del que diseña el algoritmo decidir a través de las métricas cuál es el mejor según el objetivo. Exacto. En marketing, por ejemplo, se usan estos métodos y se llama Business Intelligence. Pero también se utiliza en otros ámbitos como es la de políticas públicas, medicina o redes sociales. ¿Ustedes imaginan otras aplicaciones posibles para este algoritmo? ¿Usan algún método o herramienta similar? Los invitamos a dejar ejemplos en los comentarios. Y hoy le dejamos una recomendación muy particular. Sí, se trata de una película que ya tiene sus años y que tiene como actor principal a Brad Pitt. Sí, chicas. Es eh, esta película que se llama Moneyball. Eh, donde Brad Pitt es un entrenador de béisbol que utiliza métodos de análisis eh, y datos y estadísticas para seleccionar a su mejor equipo. Exactamente, así que eh, esperemos que les guste porque es una película muy buena y muy inspiradora. Así que mírenla esta semana y nos vemos la próxima en el canal. ¡Hasta la próxima! Hi, would you be interested in switching over to TMI, Long Distance Service? Oh, gee, I, I can't talk right now. Why don't you give me your home number and I'll call you later? Uh, well, I'm sorry. We're not allowed to do that. Oh, I guess you don't want people calling you at home. No. Well, now you know how I feel. <laughs>